Sedelio, la casa de las lenguas. Bacu, la tu quisiendo, Sedelio, ve nunca ande de tanto. Nahne a Jaile piente el sedelio, a ni en mea o no mea y camba. Yo da dazán, va a vidle sedelio, yo chidiraurach. Va a quiran ni va ni sedelio, ve da de tanto o da año un ruba. Hoy Coach to Me to mech, llama Sedelio y Bienvenidos al Sedelio, la casa de las lenguas.